Mi nombre es Berta Moreno, heredero. Soy profesora del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y en este vídeo voy a explicaros cómo y para qué sirve medir la concentración de lactato. Para ello voy a explicaros antes brevemente qué es el lactato. El lactato es un compuesto orgánico que se encuentra en nuestro organismo y que forma parte de diferentes procesos para la producción de energía, en nuestro caso, la que utilizamos para la práctica deportiva. La formación del lactato se produce en todo momento durante el ejercicio físico y su concentración varía en función de la actividad, si es más o menos intensa. ¿Para qué nos sirve conocer nuestros niveles y concentración de lactato? Con la determinación del lactato podemos saber a nivel fisiológico las, los diferentes umbrales tanto el aeróbico como el anaeróbico y por lo tanto nos permite conocer la intensidad del esfuerzo y el tipo de metabolismo que estamos activando. Por ejemplo, si nos tomásemos la concentración de lactato, midiésemos el lactato en sangre en reposo, dicha concentración debería ser bajita, alrededor de un milimol. En cambio, durante el ejercicio, esta concentración debería variar dependiendo de la intensidad del ejercicio. Es probablemente el análisis del lactato, uno de los mejores métodos que tengamos y más utilizados para predecir el rendimiento, tanto en pruebas aeróbicas como en pruebas anaeróbicas. El kit está formado por un analizador de lactato, en nuestro caso es un lactato PRO2, con una pila en la parte posterior. Suele venir o con un bolígrafo donde se introduce la lanceta, que es lo que nos va a permitir pinchar en el dedo o en el lóbulo y tomar la muestra de sangre o en este caso hemos traído unas lancetas automáticas muy fáciles de conseguir, se pueden comprar en la farmacia, con una protección se quita y ahí es donde y se puede pinchar, eh, luego es importante las tiras reactivas, las tiras reactivas se tienen que introducir en el analizador de lactato y son las que absorben la, la gotita de sangre para posteriormente analizarlo. Como estamos trabajando con fluidos corporales es interesante y sería apropiado trabajar con guantes en todo momento. Alcohol para limpiar la zona en la que vamos a pinchar y unos algodones para limpiar bien y que la zona esté totalmente eh, limpia. Secar y contenedor. Al ser un kit portátil permite hacer estas mediciones en cualquier lugar de entrenamiento, campo, pista, y en el caso de nuestra facultad también es muy, muy utilizado para numerosas investigaciones y en docencia como en asignaturas de fisiología del ejercicio, teoría y práctica del entrenamiento. Vamos a hacer un ejemplo de toma de medición de lactato, en este caso en el pulpejo del dedo. Otra manera de ver la concentración es pinchando en el lóbulo de la oreja. Lo primero que tenemos que hacer es desinfectar la zona con alcohol, limpiamos, secamos, quitamos el tope de la lanceta automática y pinchamos en un lateral. Lo que tenemos que hacer en este caso es limpiar, porque nunca se suele medir la concentración con el, la primera gota de sangre. En este momento, y manipulando con mucho cuidado la tira reactiva, la podemos introducir, Apretamos, sale sangre, apretamos, sale sangre y en una gota nueva y limpia que no esté infectada, acercamos la tira reactiva para que absorba la sangre y en este caso, en cuestión de 15 segundos, la concentración de lactato saldrá en la pantalla del analizador. Como decíamos, el lactato en reposo ronda un milimol, en este caso Arturo ha tenido 1,6. Después de hacer unas repeticiones en pres de banca vamos a volver a medir la concentración del lactato. No hace falta volver a pinchar porque, como ha sido hace recientemente, sigue saliendo sangre en la misma punción que hemos hecho antes. Por lo tanto, colocamos tira en el analizador, limpiamos y cogemos una un, la gota que salga limpia. El analizador absorbe y en 15 segundos volverá a salir la concentración de lactato de Arturo después de hacer las repeticiones en press de banca. Como veis es una manera muy rápida de analizar la concentración de lactato y la carga interna de entrenamiento en cualquier sitio al ser un kit portátil, también decir que eh, es capaz de guardar los resultados de tres usuarios diferentes. Muchas gracias.